Bienvenidos a Picacaroto Noticias. Esta sección como todo el canal fue víctima de retrasos en producción detalles en el update que dejaré acá arriba. El día 28 de agosto de este año falleció Chadwick Boseman, el actor de T'Challa en el universo cinematográfico de Marvel a causa de cáncer de colon detectado en 2016. A poco tiempo de su muerte se ha especulado acerca de lo que ocurrirá en la producción de la secuela de Black Panther que ni siquiera empezó a filmar, en Marvel Studios aún está de luto para dar detalles de lo que será esta película de la fase 4 solo queda esperar. Que descanses en paz Chadwick Boseman, todos te recordaremos por el esfuerzo para interpretar a Pantera Negra en esa condición y tu gran talento. Pasamos a noticias del mundo de la vida. El día de ayer 7 de septiembre se confirmó que Crunchyroll y Adult Swim producirá un anime basado en la saga de videojuegos Shenmue, correrá a cargo del estudio TMS y Sola Entertainment y contará con el creador de la saga Yu Suzuki como productor ejecutivo. Son 13 capítulos y su estreno está previsto para 2021. Como curiosidad TMS y Yu Suzuki trabajaron juntos para la adaptación de Virtua Fighter a la caja chica en el 97 que actualmente está en el canal de Youtube de TMS con solo 13 de los 35 capítulos en español latino. Junto a Virtua Fighter están en Youtube animes como Remi el niño de nadie, Kamisama Hajime Masita, Kenichi el discípulo más fuerte de la historia, The Lost Canvas, etc. Les dejaré el enlace al canal de TMS en el comentario fijado. En otras noticias. El 6 de septiembre se ha revelado el ending de Hanio Noyasahime. Se llama Break será interpretado por la artista Uru y se lanzará completo el 28 de octubre. Ahora pasamos a noticias de bandito glimes filtrada la apariencia final de la consola Xbox Series S, revelando que está enfocada a una resolución de 1440 píxeles nativos y 4K rescalado hasta 120 fotogramas por segundo, arquitectura de velocidad, almacenamiento directo y valor de 300 dólares. No cuenta con lector de disco y su apariencia es similar a la del mando adaptativo Xbox. Posee un tamaño menor que la serie X por cerca de un 60% el canal oficial de Xbox. Liberó el día de hoy la videopresentación de esta consola confirmando lo filtrado. Por el momento estas son las noticias. Los veré en la próxima edición el día de mañana 9 de septiembre. Si te gustó el video deja tu like. Si no te quieres perder nada suscríbete y soy un entrenador Z. Sígueme en redes sociales link en la descripción y en el comentario fijado. Ahora sí me retiro. Y Kakaroto fuera.